¡Hola a todos! Seguro que a más de uno os ha pasado que escribiendo un texto habéis llegado al final de la línea y os habéis encontrado con una palabra que nos cabía entera y había dos vocales juntas y no sabéis qué hacer. ¿Qué hago? ¿Las separo? ¿Las dejo unidas? Pues a esto lo llamamos diptongos e hiatos y hoy aquí en Aprender con Onda vamos a aprender a diferenciarlos. ¡Venga que empieza otro vídeo! Pero, ¿sabéis que además de los diptongos y de los yatos, también existen los triptongos? Un truco súper útil para ayudarnos a distinguir los diptongos de los triptongos son la clasificación de las vocales. Y existen dos tipos. Están las vocales fuertes, como la A, la E y la O, y las vocales débiles, que son la I, la U y la consonante Y pero resulta que cuando las vocales débiles quieren transformarse en fuertes sacan sus armas, que son las tildes. Entonces, es muy importante que sepamos que las vocales débiles siempre van a ir acompañadas de otras vocales, ya sean fuertes o débiles. En cambio, las vocales fuertes, cuando vayan al lado de otra vocal fuerte, tienen que ir solas. Y una vez que tenemos esto claro, ya podemos preguntarnos ¿Qué es un diptongo? Un diptongo es la unión de dos vocales consecutivas en la misma sílaba. Podemos imaginarlo como si fuera un corazón y para que se produzca un diptongo siempre tiene que haber al menos una vocal débil. Y por otro lado tenemos el yato, que es todo lo contrario. Son dos vocales que aunque van unidas vamos a separarlas en sílabas distintas. Así que lo podemos imaginar como una especie de corazón roto. Y para que se produzca el hiato, siempre tiene que haber dos vocales fuertes. Vamos a ver varios ejemplos para que lo veáis más claro. Si tengo la palabra viento, me encuentro con la vocal i, que es débil, y va unida a una vocal fuerte, que es la e. Las sílabas serían viento. Es decir, tenemos un diptongo, porque es una vocal débil con una vocal fuerte. Y si tengo la palabra ciudad, pues lo mismo, porque en este caso tengo dos vocales débiles, que son la I y la U. Entonces también van unidas. Las sílabas serían Ciudad. Otro diptongo. Pero, ¿qué ocurre si nos encontramos con la palabra aéreo? La palabra aéreo empieza con dos vocales, que en este caso son fuertes. Entonces tendremos que separarlas. Sería A, E, un yato. Pero es que después nos encontramos con otro yato más, porque está de O, que son dos vocales fuertes, la E y la O. Así que aéreo quedaría como A, E, D, O, con dos yatos. Pero ¿y si os digo la palabra maíz? ¿Qué sería? ¿Un diptongo o un yato? Claro, un diptongo, porque tiene una boca. ¿Ah, no? No, no, no. ¿Por qué no. no? ¡Ah, claro! Porque Maíz tiene una vocal fuerte, que es la, y una débil. Pero ha sacado sus armas, que era la tilde. Entonces eso lo convertía en un yato. Maíz sería ma -id. Oye, muy bien visto. Pues espérate un poquito que lo voy a complicar. A ver si ahora sabes hacerlo. Ahora tenemos el triptongo, que es la unión de tres vocales consecutivas en la misma sílaba. Y para que éste se produzca, tiene que haber al menos dos vocales débiles. Por ejemplo, del verbo estudiar, tenemos la forma verbal estudiéis. Aquí tenemos una vocal débil que es la i, una vocal fuerte que es la e, y a esta nos da igual que lleve o no lleve tilde, porque no es débil. Y luego, otra vocal débil que es la i. Entonces lo separaríamos de esta manera. Es tu diez. Tenemos un triptongo porque las vocales van unidas. Ahora es vuestro turno. Os he dejado por aquí unas palabritas relacionadas con nuestro barrio, con Palma Palmilla. A ver si puedes encontrar los diptongos, los triptongos y los yatos y dividir las palabras en sílabas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Recuerda que puedes contactarnos en el 656 60 85 14. Danos me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Nos vemos muy pronto aquí, en Aprender con Onda. Adiós.